Bueno primos, la primera confesión es muy importante para mí Hace un par de meses el pelo se me caía Encontraba pelo No sabía el... Y me sigue llamando Y yo le sigo contestando Bueno, esta es muy buena Porque muchos de ustedes... ¿Creen que yo vivo de YouTube? Y otros muchos, muchos de ustedes piensan que yo soy lo mejor del mundo Bueno, eso es verdad Muy buenos días, ¿en qué le podemos ayudar? Porque la verdad siempre, siempre, siempre, siempre Saldrá a la luz La verdad siempre saldrá a la luz Siempre he pensado que Brad Pitt, George Clooney Cooper, Sheldon Son hombres muy guapos Pero yo nunca me enamoraría de un hombre Y para finalizar quiero decirles que mi color favorito es el negro Pero el negro de WhatsApp. Estas son las confesiones de esta semana, primo. Si tienes alguna confesión, déjanoslo saber en los comentarios. No te olvides de cuidarte mucho, de portarte bien, no creer todo lo que sale en internet. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao, chao. Ah, y para finalizar, quería decirle que hablamos...